Hola a todos y gracias por ver el vídeo. Vamos a trabajar ahora con enteros, que son aquellos números que no tienen parte decimal. Pues Python puede realizar todas las operaciones que queramos con números enteros. Los números enteros se escriben tal como en matemáticas y para las operaciones se utilizan los operadores que son los habituales en informática. Para multiplicar se utiliza el asterisco y para dividir la barra inclinada. Vamos a empezar realizando sumas. Si queremos realizar una suma, la escribimos y la ejecutamos. Para ello pulsamos mayúsculas, Enter. Tenemos el resultado. Vamos a hacer otra suma con unos números un poco más grandes y vamos a ver que no tiene ningún problema Python en realizarla. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 0... Ejecutamos y no hay ninguna dificultad en hacer la cuenta. Ahora vamos con unas restas. pues las restas se utiliza el guión para hacerlas. 345 menos 87. También lo ha hecho sin ningún problema. Y ahora vamos a escribir esto. Y le vamos a restar un número grande y por lo tanto tendrá que tener un resultado negativo. Los negativos Python pues los marca con un signo menos delante como en matemáticas. Y ahora vamos con las multiplicaciones. Para multiplicar se utiliza el asterisco. Esto significa por en Python y en general en casi toda la informática Ejecutamos y ahí tenemos. Aquí tenemos una multiplicación de tres números. También la puedes realizar sin ninguna dificultad. 123 lo multiplicamos por 456 y ahora escribimos 789. Tenemos el resultado. Hasta ahora hemos visto que siempre que hacemos operaciones con números enteros, el resultado es un entero. Siempre que realicemos sumas, restas y multiplicaciones. Eso ya lo sabemos de matemáticas. Pero, cuando hacemos divisiones, el resultado siempre va a ser un número decimal, aunque a veces, desde el punto de vista matemático, el resultado debería ser un entero. Pero para Python siempre será un número decimal. Vamos a ver esta división. Si yo escribo 456 entre 78, vamos a obtener una división con decimales. Aquí tenemos unos cuantos decimales. Entonces es lógico que nos aparezca un punto. Sin embargo, cuando dividimos 8 entre 4, lo suyo es que diese 2. Pero vamos a ver que no da exactamente 2. Da 2.0. Para él, las divisiones siempre son números con decimales. Si tenemos varias operaciones que realizar en la misma línea, pues Python sigue la misma jerarquía que se sigue en las matemáticas. Sabemos que primero se hacen las multiplicaciones y divisiones y después las sumas y las restas. Y si queremos cambiar ese orden, tenemos que utilizar los paréntesis. Bueno, pues tenemos aquí una serie de operaciones. Por ejemplo, vamos a escribir 4 más 7 por 6. Se tiene que realizar la multiplicación antes. 4 por 6, perdón, 7 por 6 son 42 y al sumarle 4 pues nos tiene que quedar 46. Aquí lo tenemos. Si queremos cambiar el orden, pues tenemos que poner unos paréntesis. Ahora ya hacemos primeramente 4 más 7, que da 11, y al multiplicarlo por 6 nos tiene que dar 66. Y vamos con una más, por ejemplo, 4 por 5, que son 20, y le tenemos que restar 3 por 2. 3 por 2 son 6, 20 menos 6 tiene que dar 14. Aquí tenemos el resultado. Y con esto hemos terminado este vídeo.